Bueno, buenos días a todos y todas. Queríamos dar esta rueda de prensa desde Zaragoza en Común para informaros del cierre de la Oficina de Empleo Joven, un recurso eh, específico para población joven que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza, un recurso que procede del cuarto plan joven, de una de las medidas que se pusieron en marcha en el pasado mandato cuando se renovó dicho plan y que, eh, fundamentalmente, estaba dedicado a población joven de entre 16 y 30 años con el objetivo de orientar, informar y tutorizar en la búsqueda de empleo, en los itinerarios de inserción, que son lo que normalmente nosotros como denominamos a esos caminos para poder acceder a un empleo con garantías. Nos sorprende este cierre porque, evidentemente, en este momento la situación del desempleo juvenil está cifrada en un 30%. Por lo tanto, nos parece que es una situación bastante grave y nos parece que este ayuntamiento está siendo poco sensible con lo que son las políticas de empleabilidad y el acceso al empleo. Cualquier persona que ahora mismo llame a, al Departamento de Juventud encargado de este ámbito o busque en la página web, si llama o manda un mensaje recibirá un retorno en el cual le dice que dicha oficina está cerrada desde el 17 de octubre. Nos parece importante señalar que este, esta oficina eh, estaba licitada, como os decía, desde el anterior mandato y que era una medida eh, que se desgranaba del cuarto plan joven y que, además, suponía una licitación que tenía todavía dos años para poderse llevar adelante y que se podía haber prorrogado. Por lo tanto, entendemos que aquí hay una política y una dirección concreta por parte del equipo de gobierno de no mantener estas políticas de empleabilidad y de apoyo a la población, como os decíamos, en una situación sangrante de un 30% de eh, paro juvenil, con lo cual era un recurso específico y muy demandado, nos consta. Por otra parte, también nos hemos encontrado con que el servicio de orientación laboral para personas con dificultades de acceso por cuestión de género, que también está inserto en la misma Concejalía, en la Concejalía de Igualdad, que recoge también la de Juventud, este servicio está en una situación de prórroga desde julio del año pasado. ¿Esto qué significa? Bueno, significa evidentemente que el servicio se sigue prestando mediante la facturación, lo cual genera cierta inestabilidad, sobre todo por supuesto, para los usuarios del servicio, que no saben si ese servicio se va a seguir manteniendo y cuánto tiempo, y, por otro lado, para los profesionales que lo están gestionando, que al hecho de estar factura tras factura no les da la suficiente estabilidad para desarrollar su trabajo de orientación de una manera continuada y estable. Volvemos a repetir que esta situación se da desde julio del año pasado y que, además, nosotros, como formación, reiteradamente, hemos hecho preguntas en comisiones para eh, saber cuál es el objetivo y de qué manera se iba a solventar esta situación, que entendemos que lo lógico y lo normal sería que se sacase una nueva licitación y que este servicio siguiese funcionando. Por eso, nosotros lo que valoramos es que la situación nos parece que es un, como que los servicios de orientación del empleo, tanto esta oficina de empleo joven como este servicio especializado para personas con dificultades de acceso por temas de género, están en el punto de mira del equipo de gobierno, ya somos conocedores de que efectivamente el equipo de gobierno con el apoyo inestimable de Vox ha llevado a cabo determinadas actuaciones que han ido en detrimento de lo que sería la posibilidad de la empleabilidad desde el Ayuntamiento de Zaragoza. En concreto, si os acordáis, ya se inició el gobierno de Azcón teniendo un recorte de 1,5 millones en convenios destinados a inserción laboral que afectaban y que daban salida de inserción a más de 300 personas. Esto fue algo que ocurrió a principio del mandato del Gobierno de Azcón. Por otro lado, también se han, eh, han desaparecido programas tan específicos y tan bien valorados, que eran eh, un vector del, de la empleabilidad desde los servicios sociales, como el programa Zaragoza Incluye, que era un proceso circular en el cual personas de servicios sociales eran apoyadas en este programa en el camino para la inserción laboral, que creemos que es algo muy importante, y los recortes que se han producido también en Zaragoza Dinámica. También hemos de sumar lo que serían la eliminación de 13 cursos de formación para empleo impartidos desde el IMEFED, que ha supuesto un recorte tanto de profesionales como de esos cursos que eran también muy bien valorados por la ciudadanía. En resumen, volvemos a decir, parece que los servicios de orientación laboral y de empleabilidad por parte del equipo de Azcón, con el apoyo de la ultraderecha, están siendo cuestionados. En esta concejalía en concreto, que tiene la vertiente de igualdad por el acceso al servicio de género y el de la Oficina de Empleo Joven, que ya os hemos dicho que a fecha de hoy, desde el 17 de octubre, permanece cerrada. Dos servicios que son claramente una demanda ciudadana, pero que además los avalan las estadísticas que dicen que la población... Ahora mismo, con el desempleo en ronda en la población joven a un 30%. Así que esta es la, la situación que os queríamos relatar y que ponemos encima de la mesa porque consideramos que es una situación grave, porque además no se ha dado ninguna explicación y porque, en concreto, la Oficina de Empleo Joven tenía la posibilidad de haber estado funcionando dos años más y, por supuesto, el servicio de, para personas con... Dificultad de acceso por género es una cuestión de voluntad de política, teniendo for profesionales formados, licitarla para que siga funcionando. Así que, si tenéis alguna duda, tanto las personas que estáis presencial como online, estaré encantada de responderos. Sí, yo quería preguntarle ¿no? si ¿Sí la Entendido no, no, no han obtenido respuesta eh, a hacer caso del cierre o, o no, no han preguntado concretamente o cuáles son los pasos que, que van a seguir en caso de que este cierre se mantenga. Bueno, nosotros ya sabes que como labor de oposición responsable y leal, en concreto en el servicio de orientación para personas con dificultad de acceso por género, llevamos desde julio del año pasado solicitando información. Lo único que tenemos es respuestas vagas, que lo que hacen es mantenernos en, con la duda y sobre todo a los profesionales que imparten este servicio porque claramente no es un problema más allá de implementar los pliegos y dar cauce al servicio de contratación. En cuanto a la oficina no hemos tenido respuesta. Entre otras cosas porque la información nos ha llegado pues ya sabéis 17 de octubre fechas eh, de la ciudad con actividades del Pilar y porque el, la, la rutina de las comisiones nos impedía ...poder hacerle esa pregunta, pero no obstante hoy hacemos esta declaración porque hemos sido conocedores a través de usuarios y usuarias que han hecho contacto con la oficina y han obtenido la respuesta de que está cerrada. Por supuesto que haremos más preguntas y precisamente hoy el hacer esta rueda de prensa es para que el equipo de gobierno sepa que nosotros estamos pendientes de esa información.